En cambio, si usted no ha hecho nada, no ha hecho nada, no ha hecho nada, no ha hecho nada, no ha hecho nada, ha ...tiene una trayectoria de solidaridad con el pueblo saharaui... ...de años y años y años... ...y cuando nos dijeron que los se ocupó, ...pues dijimos que sí, por qué no... ...que queríamos allí pues ver... ...qué pasaba pues allí mismo ¿no? ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos... ...un pueblo ocupado... ...mucha represión... ...vulneración de derechos humanos continua... ...desde los básicos... ...en la enseñanza están discriminados... ...para acceder a la, a la sanidad para encontrar trabajo, para asociarse, para manifestarse, para enseñar símbolos como la bandera o la jaima, como decía. Y hemos encontrado represión dura. Desaparecidos, torturados, detenidos, castigados... Hemos encontrado lo que nos dijeron que nos íbamos a encontrar. Y nos encontramos otra cosa también, que era la sensación de que querían contar mucho y que muchas veces nadie les oía, el bloqueo informativo. Eta aquí era aquí que jasotako han dicho testimonio de aquí, va a estarí dokumentala de ir siendo documentalá, va a invertir en un asesor documentalá o aterada, está no la vaite compromiso artú en unan vanja sus acubaxa en itula, estaráí mesúa, está un dólío va y yo envía ya quizá tendito va va a gu gureak ha sovenitún ni usted ylichate que las conclusiones de un viaje de este viaje son por una parte que seguimos estando por supuesto con el pueblo saharaui 40 años de ocupación un pueblo digno de verdad hace una resistencia dignamente estamos con ellos ayudándoles en los campamentos de refugiados ya hace años y años, ayuda fundamental y que hay que agradecer a tanta gente que se esfuerza por conseguir alimentos y cooperación de, otra, de otro tipo que se suele llevar a los campamentos y también una conclusión de que hay que hacer mucha más denuncia política, hay que denunciar sin ambigüedades al gobierno marroquí, al gobierno español como ocupantes, como responsables políticos de la situación del pueblo saharaui y hay que denunciar que se a los derechos humanos y hay que solicitar a la MINUSO, como están solicitando hoy en la Ayud, que se involucre y que denuncie la vulneración de derechos humanos que está viviendo todos los días. Y hay que reivindicar a la República Saharaui como una república que tiene todo el derecho a ser lo que ella quiera ser. Y yo creo que todo esto hay que hacerlo en el día a día. Y también, otra conclusión, sería que tenemos que tener en cuenta que en los territorios ocupados hay muchísima gente militando por los derechos humanos, saharauis que son represaliados día tras día que necesitan nuestra ayuda y que tenemos que buscar vías para ayudarles, para estar con ellos, para que recojan nuestra solidaridad y sobre todo para que lo que pasa allí se conozca en todo el mundo porque somos un ayuntamiento, no somos más que un ayuntamiento, somos parte del pueblo vasco, un pueblo que ha mostrado su solidaridad durante muchos años, pero creo que desde abajo también como en otras cosas podemos hacer mucho y yo creo que hoy ver este pleno aquí, a mí por lo menos me emociona mucho y creo que va a valer para que vayamos por ese camino. Termino simplemente diciendo que el pueblo saharaui cuenta con la solidaridad del pueblo vasco, nuestra causa es nuestra causa, creo que tenemos muchas cosas en común. Detrás hay un concepto básico que es el derecho de los pueblos a decidir, el hecho de determinación, que siempre lo digo. Y que sepáis que os llevamos en el corazón, nos seguimos llevando en el corazón y os ayudaremos en cuanto podamos siempre. Y por supuesto, este homenaje que hoy se hace, sobre todo me gustaría que fuera, solía ir así, pero un homenaje a todas esas personas que en, los en las zonas ocupadas están siendo represaliadas, esos activistas de derechos humanos, esa gente que está en la cárcel y en su nombre, yo creo que como no, a Hasana lo tenemos aquí y me gustaría que fuera un homenaje para él, en nombre de todas las Daniel Sana, Daniel Sana, Daniel Sana, Daniel Sana, Hassan Sana, Daniel Sana, Daniel Sana, Daniel Sana, Daniel Sana, Daniel Sahara Libre.